El mensajero de la justicia que llegó desde el fondo del infierno para protegernos a todos ustedes. Hola mis hermanitos de Youtube, aquí les traigo su dosis Creepypasta, a donde contamos historias o paranormales. XD. espero que les guste bastante, ya casi de un año se creció mi canal, igualmente estoy orgulloso por ustedes, igualmente aquí un nueva Creepypasta, espero que les guste mucho y el que le dé dislike, le parto su cerebro y póngale música a Justin Bieber que baile, XD que malo soy, Ah mentiras se creen xd jajajajaja advertencia si eres una persona sensible o con problemas cardiovasculares por favor cierra este video. daniel estaba muy cerca de llegar al desolado pueblo en el que vivía el camino era un desastre y para colmo quedaba pasando el bosque en el cual se decía que habitaba un psicópata que sabía esconder las pruebas de sus asesinatos también como nadie punto daniel estaba muy cerca de llegar al desolado pueblo en el que vivía el camino el camino era un desastre y para colmo quedaba pasando el bosque en el cual se decía que habitaba un psicópata que sabía esconder las pruebas de sus asesinatos, también como nadie. Punto Daniel intentaba esquivar la mayoría de los bachos que había en su camino, pero sin previo aviso, su rueda de atrás de su auto se pinchó, provocando que pierda el control y se estrelle contra un árbol. Daniel salió del auto intacto y el tacto en lejos. Maldición, dijo el joven al ver cómo había quedado su auto debido al choque. El muchacho sacó su teléfono del bolsillo para intentar llamar a alguien que lo pueda ayudar, pero cuando lo desbloqueó notó que no tenía señal. Lo único que le quedaba hacer era caminar hasta el pueblo así podía encontrar a alguien que lo ayude. Daniel tomó una linterna que tenía en su guantera y emprendió la caminata hacia el pueblo. Ya pasados algunos minutos, el joven comenzó a sentir ruido de alguien que caminaba entre los árboles, Daniel incrédulo creyó que era un animal y lo ignoró. Al cabo de un minuto el sonido cesó haciendo que Daniel se sienta aún más tranquilo, pero de un momento para otro el joven pudo escuchar unos ruidos que provenían de unos arbustos. Hola, dijo Daniel mientras alumbraba hacia donde había escuchado el sonido. Lo único que vio el joven fue una sombra moviéndose, pero no era de algún animal, la sombra tenía una forma humana. Al ver esto Daniel comenzó a correr lo más rápido que pudo en dirección hacia el pueblo mientras podía escuchar unos pasos que lo seguían y eso lo atemorizó. Cuando Daniel ya no pudo ir más los pasos de su perseguidora se detuvo a descansar, tomó una bocanadas de aire y comenzó nuevamente a correr. Daniel estaba a punto de llegar al pueblo, incluso podía ver el cartel de la entrada, pero el joven despistado se tropezó con una rama que estaba tirada en el suelo, en ese instante desde la neblina del bosque salió una persona, Daniel apuntó con su linterna y pudo notar era una criatura humanoide, diría que era una mujer pálida, con ojos muy oscuros, piel putrefacta y heridas, hecha de edad humana, por la cual tenía un uniforme de colegiala con unos tenedores. Tenía un pelo negro y tenía ojos muy oscuros y siniestras. Daniel se quedó atónito por lo que veía y pudo sentir como su cuerpo se entumecía del miedo. Esa criatura se acercó hasta Daniel, lo tomó de los pies y lo arrastró hacia lo más profundo del bosque. ¡Ah! Nadie encontró el cadáver de Daniel, lo único que pudieron encontrar de él fue su auto destruido por el choque. Hay muchas teorías de lo que pasó con el inocente de Daniel, una más aterradora que otra, pero nunca vieron pruebas que demuestren lo que pasó con el joven ya que me aseguro de esconderlas muy bien. Bueno, con esto concluimos este video. Si te gustó esa parte o no te gustó este parte, pónganlo saber en los comentarios. Gracias por haberme acompañado una vez más esta historia. El asesino del bosque nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo intentaré despedirme en Israel y en español. Shalom Alejem, adiós. Bueno, ¿qué te parecieron estas historias?